Otro ejemplo, un sistema bien sencillo, una fuente alimentando una carga, piden hallar la potencia activa, la potencia reactiva, la resistencia y reactancia de la carga y el factor de potencia de la carga. Entonces, para hallar la resistencia y la reactancia de la carga, acuérdense de la fórmula, la resistencia es igual a la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo, en este caso 120 por coseno de 45 grados, da como resultado 84.84. .84. 5 ohmios, dado que el coseno de 45 y el seno de 45 son el mismo, la parte reactiva da el mismo valor, pero con la componente imaginaria. El factor de potencia es igual al coseno de 45 grados, es decir, raíz de 2 sobre 2 o 0.71 en atraso, dado que la carga tiene componente reactiva positiva. Para hallar la potencia primero hallamos la corriente que es el resultado de dividir la tensión sobre la impedancia y tenemos un resultado de 2 con ángulo de menos 45 grados. La potencia aparente es igual a la tensión por el conjugador de la corriente, es decir 240 por 2 con ángulo de 45 grados y da igual a 480 con ángulo de 45 grados. La potencia activa entonces es la magnitud de la potencia aparente por el coseno del ángulo de la potencia aparente y da como resultado 300 39 vatios. En este caso el valor de la potencia reactiva es el mismo que de la potencia activa, pero las unidades son los voltiamperios reactivos. Aquí dibujé el triángulo de potencias para una mejor ilustración.